La cosa es que ando aquí y ando de regreso en Twitch. Ahí está el buen contacto, ya dejó su correo el buen Alex Cap, Quien esté interesado, quien quiera un boletuco para ver a los Niners en el Azteca. Pues ahí está el Alex Cap viniéndole. Espero que no te estés manchando, ¿no? Yo sé que pues también hay que ganarle una lanita, ¿no? A los que pues, no fue fácil adquirir. Pero tampoco quieran hacerse millonarios de la noche a la mañana. Y venga, señores, vamos a jugar los dososos los eh, con el señor Justin Fields. Este, y no sé la neta quién más está en su roster. No recuerdo. Trae ahí algunos jugadorcillos. Y acá, pues vamos a tener un buen juego. Ah, mira, pues ahí está el costo. Eso quiere decir que eres de Jalisco, pero vives en Bolivia. ¿Bolivia? ¿Algo así? No, mi, mi francuti, yo recuerdo que. Si eres tú, era el otro, el otro Frank, no sé qué, que vive en este, en otro país. este, Pero bueno, si eres de Jalisco, no tienes boleto. Ahí está el buen Alex Cap, vendiendo su boleto al costo. este, Miren, ahí está George Kittle. Yo lo voy a dejar, porque la neta, en estas alturas todavía no sé si va a jugar o no. Entonces, si todavía no sabemos si va a jugar o no, yo sí voy a jugar con él. Vamos a ver esta nueva línea ofensiva. Ahí está el señor Troy Lance, su debut. no, este, Por ahí se dice que Justin Fields va a decir si... Tiene toda la intención de que, de que Shanahan se arrepienta de no haberlo drafteado. Ya no lo. Este. Ya, ya no lo demostró la semana. La temporada pasada. Lo planchamos. Qué juego el de ayer, ¿no? Ah, mira, de Jalisco. De Jalisco el buen Francuti. Pues ahí está. Si tienes boleto chido, si no tienes boleto, ahí está el buen Alex Cap. Ofreciendo un boleto al costo. Este, ¿Cómo vieron el juego de ayer? ¿Cómo vieron a los Rams? Su línea ofensiva de paja. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron a los Bills? Pues normalmente no nos toca a los Bills en la temporada. Pero están cañones. Arrastradota y muy accidentado. Demasiados balones perdidos de ambas escuadras. siete en total. Creo que eso hizo que no estuviera todavía más abultado. Los Rams tuvieron varios chances. Y nomás no pudieron. Este. ¿Cómo se llama? No pudieron eh, aprovechar esas oportunidades. Miren, Kinlo, Bosa, Armstead o Menu. Miren, bueno, nomás qué línea defensiva tenemos. Está bien fuertes, carnal. Miren, está George Odum Va a ser nuestro safety. No está Jimmy Ward. Supongo que Jimmy Ward no va a iniciar la temporada. Ni modo. Pero bueno, ahí está. Dijeron Stafford siendo Stafford, ¿no? Dijo, creo que lo, lo tuiteó este Richard Sherman. Mira, tuve ahí varios fuera de la temporada. Bueno, es que aquí simulación, ya sabemos que es simulación. Entonces, este, a ver, segunda y diez. Vamos a contener a Fields. Atrás, eso. ¡Llegale, llegale, llegale! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Ah, no puede ser! ya lo tenía atrás, vieron! Se me peló ya el, el, el, el blitz falló. Yo soy fio. Si la neta es que Stafford, este, es que miren, Stafford es un sube y baja de emociones. Para todos los que le vayan a los Rams lo van a sufrir mucho. El año pasado se. Apenas te llegó. Hay un castigo. <risas> pues yo creo que también es que Twitch, este, pues me aventé que cuánto me aventé fuera de Twitch. Un par de meses. Fácil. Yo digo que sí no más o menos. Un par de, de meses y si me aventé. Fuera de Twitch. Entonces yo creo que también está reaccionando aquí a Canal 49. Pero bueno, espero que les vaya llegando. Al menos yo creo que a Francuti y a ti sí les llegó. Este por aquí no recuerdo quiénes más andaban, ¿eh? ¿no? este. Steffi, y ahí algunos más. No. Lo quemaron feo este Fondix y el novato ese. No, sí está activo, carnal, sí, lo que pasa es que lo abandoné mucho, no, no ha tenido mucho chance como de estar. Te digo aquí. Entonces este. Ay, no puede ser, no puede ser touchdown. Estuve varias veces a punto de detenerlo. Y me anotaron horrible. Pero aquí estamos en Twitch. Ahí, ahí corran la voz de que ya estamos de regreso en Twitch. ¿No se oye? ¿No se oye? Sí, yo sí la oigo aquí. Caray, ¿por qué no se oye? hermano, pues yo si sí oigo a la secretaria, yo sí lo estoy escuchando sus audios, eh ¡A 28, bienvenido, no te había leído nunca aquí, bienvenido, Niner a morir siempre vientos pues mira ya me están ganando ando todo oxidado en el, en el Madden espero que no le pase así a los Niners ah, pues ahí está pero a la secretaria la escuchas? a mi secretaria si ¿sí la escuchan o no? Ah, ahí está la bronca Y yo sí la escucho perfecto aquí No sé por qué Ahí está Trey Lance, vamos a ver qué tal su debut no Espero que no sea de debut y despedida Sale, qué raro Está raro, ¿eh? está muy raro que no la escuchen Qué chido, me no ves. Qué bueno que andas por acá. Acá se pone chido porque aquí podemos echar más desmadre. Podemos decir más cosas. Podemos hablar más directamente. Ya es el nuevo. Ya es el Madden 23. Sí, por eso ya regresamos. Vamos, Divo Samuel. Eh, ya están poniendo a Divo Samuel como corredor. A ver, aguántenme tantito. Me voy a poner aquí pausa. Quiero ver lo de la secretaria. Aguántenme tantito. A, a, a no ver 28. Ahí está, ahí ya viene a la secretaria Creo que ya, ¿no? Seguro aquí agarramos chido el sí, aquí lo agarramos chido Luego luego nos intensiamos a veces Pero te pone chido Hasta eso sí <risas> 911. Ya, ya soy yo, la secretaria de vientos Es que vinieron ¿Sí? mis asistentes Me dijo no soy oía nada está Joa Jennings Sam, Digo Samuel Vámonos, vámonos, vámonos Joa Jennings, bien Qué bonito es jugar. O sea, digo, aunque el Madden básicamente siempre es el mismo. Las mismas cosas, las mismas jugadas. Este... Está chido jugar con el nuevo roster. Ya ver. Este Jennings, Kittle, Mitchell, Samuel. La ofensiva Antes, eh, en el papel que va a ser la titular. Si ahí está. Se escucha a la secre. Ahí está. Y entonces ya está la Secre. Ya regresó. Yo sí la escuchaba, pero ahí es que miren. La neta es que se a desconfigura decir, todo con las actualizaciones. Y como no lo usaba... Dice, <ríe> que te puso en huelga, parecía... Parecía que estaba como en huelga, ¿no? ¡Venga, venga, venga! Ahí va el ataque, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Poco a poquito, poco a poquito. Vámonos a esta. Bien, vamos a estar George Hill. Yo espero que sí, hermano. Lo único que yo digo de Lance es que... Pues va a ser con tiempo, paciencia. O sea, no esperemos que ya contra Chicago... Tire 400 yardas y corra para 200. O sea, tranquilos... Hay que irle dando tantito chance. Porque lleva casi tres años sin jugar realmente un partido bien ya de la NFL. Bien, bien, bien, ahí está. Pero yo también tengo confianza en que lo pueda hacer bien, la neta sí. Francuti 911 Dice: Pero yo dudo demasiado que sea peor que Garo Colo. Pues es que Garapolo, yo insisto, y miren, ya no es defenderlo, pero yo siento que no era malo. O sea, Garapolo no era malo. Pas que este cristal, y yo siento que también, pues entre que le temblaba a la mano, y luego a Shanahan también se le ocurría cada cosa. O sea, no es posible en esa final de la Nacional, contra los Rams el año pasado, o en principios de este año, todo el cuarto-cuarto no utilizó una sola vez a Digo Samuel, cuando era tu, tu arma con el que podías desmantelar al que se te pusiera, y no lo usaste. Ahí te encargo, ¿no? Luego la línea ofensiva hizo agua en el último drive. Entonces, pues cosas así, hermanito, que, que o sea, no es justificar a Garopolo. si siento que... ¡Ahí está! ¡Touchdown! ¡George Kittle! ¡Touchdown! 49 ¡49ers! ¡El primero de la temporada! Con el señor cero miedo. Ojalá sí esté. Ojalá sí esté. Pero sí, definitivamente Lance, si, si, si logra eh, eh, no entender, sino desarrollar el playbook de Shanahan. Al menos como Garopolo lo hacía. Con sus habilidades fisicoatléticas Puede hacerlo Pero si 20 veces mejor que, que Garópolo, ¿no? La verdad es que sí Yo también tengo mucha fe en que lo pueda hacer bien Dice Y porque ya no querrán atarte para nada Ni para su flente. Pues porque el señor 28. Les, decidió irse Yo creo Dice, que no quiso No le gustó que el contrato Lance. Se le va a ir calentando el brazo Así empezó el Magómez Así es Mira, de lo de, de lo de Tart, pues es que yo creo que él no le gustó el contrato que le ofrecieron los Niners. Decidió ir a buscar en la agencia libre. Se fue a las águilas, lo cortaron y ahora ya dice, viene ahí viene el perro arrepentido, ¿no? Entonces dicen, no, mi chavo, pues ¿qué crees que ya no? Y si lo agarran, lo van a agarrar ya que se devalúe cañón, ya que nadie realmente levante la mano. este Y lo de Lance yo estoy de acuerdo, poco a poquito hay que irlo llevando Yo creo que lo mejor que le pudo pasar es que se quede Garópolo... Porque le puede estar ayudando enormidades en, en, en su desarrollo. La neta, yo así lo veo. Sí. Me la aplicó, me engañó. Estoy agarrando la onda a este Madden. Le estoy agarrando la onda. Todavía no, no, no acabo de descifrar muchas cosas ahí. Ahí estaba, bien, perdido de yardas. Segunda y 13, Fred Warner y Emmanuel Mosley. Vamos a ver ese tándem de esquineros. Me tiene intrigado Charbaris Ward y, y, y Emmanuel Mosley. A ver qué tal lo pueden hacer. Ahí está Nick Bosa, bien. Y ganó una yarda, no fue captura, pero un tacleo. Tercera y once. <coughs> Rancuti 911 Dice No me canso de decir que paso es Garopolo Tener esa actitud ante todo esto es de máximo respeto para mí ah, No llego, no llego, no llego, no llego bien Sí, la neta es que sí O sea, la clase que está mostrando Garopolo A pesar de los pesares y todo lo que ha pasado Es de, es de reconocerse sin admirarse, no dijo hay que tener el ego fuera de lugar para no entender cómo, cómo funciona esta liga. Me, pare, Ufanga, y me parece, de mucho respeto, cómo se ha manejado Garópolo, a pesar de todo, desde el año pasado el odio, el hate, toda la presión que se le vino encima. Creo que ha, que ha sacado bien las cosas, mire va 4 de 4 Lance conmigo, yo creo que así va a ser el domingo. O, o al menos eso espero. Todos en que la línea ofensiva trabaje como tiene que trabajar. Entonces yo creo que, miren, eh, tomando como referencia un poco lo que fue... Eh, pues Alex Smith y Patrick Mahomes. A Mahomes le ayudó muchísimo tener a, a Smith como guía, ¿no? No como mentor, como guía, a pesar de que Smith pues tampoco era la gran cosa. Pero no lo hizo mal, eh, ¡Ah, qué pase tan malo! Y estaba solo. No creerlo. Anoche es 28. Dice, es mucho hat para Garoppolo en una de esas y no saca del apuro. Es que es lo que yo digo, ¿no? O sea, 11. dice. Pero para mí el movimiento de retenerlo es obviamente para quitárselo así. Hops no se lo merecen esos mugrosos cacareos. Yo creo que así fue. Pues mira, lo que dice Anogues es cierto, ¿no? Yo creo que, que, este... Me la va a jugar, pues, total. No, o pateamos, ¿qué hacemos? Entonces, no hay cuarta y ocho, no sé, sí hay que patear. Este... <coughs> <coughs> si Lance, en una de esas, se nos bloquea, o en una de esas, este... No puede con el equipo, con el paquete. Pues sabemos que tenemos allá a Garoppolo atrás. Que puede entrar y hacer las cosas como, como Nick Foles en su momento, ¿no? Patea los tres puntos desde allí. <risa> pues hubiera estado chido, pero ya ya no lo hice. <risa> este, y sí parte de por qué los 42 decidieron no soltar a Garoppolo. Porque los Seahawks andaban bien sobres y no lo querían de rival de división. Entonces eso fue un bonito. momento, y la neta también de Garopolo, pues qué chido que, que el señor eh, accedió al contrato que le dieron, y miren, él tenía sus 25 millones asegurados, sin bronca, y él podía haber hecho a mí me vale, a mí me los pagan, y se acabó, ¿no? Pero, miren, la ley bien, la ley bien, este... <coughs> pero dijo, no va, me voy a, o sea, no tenían por qué bajarse tanto el billete de Garopolo, él pudo haber hecho yo quiero mi dinero, y ahí háganle como puedan y dijo va Lo reestructuro con tal de quedarme con el equipo 1911. Yo creo que San Francisco Que Garopolo sí, quiere sí. mucho al equipo Para mí Garopolo entrará solamente por lesión Si quitan a Lance va a ser el Tua 2.0 Pues sí, puede ser ahí también recordemos que, que Tua pues, No está haciendo las cosas como muy chido ¿eh? O sea de Tua se siguen Esperando cosas y nomás no Este año es el bueno Para Tua, los del traen un muy muy Pero muy muy muy buen equipo Hasta ahí Damos un tiempo. Sí. Este. Y pues lo de Lance. Pues vamos a ver. Esperemos que no tome el tiempo que ha tomado Tuba para empezarse a desarrollar. Yo espero que no. Sí. Puede ser que, que Garoppolo nada más entre. Si es que se llega a lesionar este. Lance, pero. Este. También puede ser que una de esas pues, se, se nos bloquee el del chavillo. Y tenemos a alguien que nos saque el encuentro, ¿no? Bien. La verdad es que. Este. Pues Garoppolo es una garantía. O sea, es alguien que conoce el playbook. La verdad, entre sotfield y, y Purdy, pues no. O sea, si, si Lance le pasaba algo, se acaba la temporada. ¿eh? Se acaba la temporada. Te los digo en serio. Cookie 911 dice: Me preocupa que nos pase lo mismo que a los Rams. Para mí lo que los liquidó ayer fue su línea ofensiva, encima de que no protegían, no habrían espacio para los RB. Y eso es lo que lo preocupante. Si San Fran, mire, Lance puede escapar con las piernas por todos lados, no. Entonces pues eso pues está como claro. Pero, este. Era bien, y paró el reloj. Este. Pero si no corremos, si no logramos establecer el ataque terrestre. Estamos metidos en un bronco, no, no. Porque pues Lance tampoco va a poder estar corriendo todo el juego. Ya ven lo que pasó contra Arizona aquel primer partido del año pasado. Pues lo lastimaron, ¿no? Entonces, estamos que la línea ofensiva responda. Y yo sí tengo mis serias dudas con Aaron Banks. Con Burford, que es novato, McClinchy, que a mí la neta me da. Híjole. Sí me preocupa en demasiado el señor McClinchy. Entonces, hijo, yo quiero pensar que la línea está desarrollada para correr el balón. Pero pues también necesita protección de pase el señor eh, Trey Lance. ¿no? Pues ahí vamos a ver cómo, cómo se ponen las cosas. Porque yo la neta luego sí veo como que se me pierden. Y gacho los dos eh, en esas jugadas precisamente en, en, en protección de pase. Bien bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien Venga, venga, jugadas en serie, jugadas en serie Ah, ¿cuál, cuál, cuál, cuál, cuál? Esa Frankfurt, 911 Tiempo, tiempo Dice <coughs> Pero vamos a estar bien, ya lo verán, Medlinchi. es excelente por tierra por lo menos Pues sí, por eso, ahí es donde quiero ver yo que... que, que... que, pues, que protejan bien, al menos eh, que bloqueen para la corrida, ¿no? Jala, jala, jala. Tiempo, tiempo, tiempo. 18 segundos. ¡Chin! ¿Qué voy a hacer? ¡Qué voy a hacer?! Estoy muy lejos ahora para un gol de campo. Frankuti 911 dice y lo importante es cerrarle la boca a Fields Otra vez. Otra vez. Salte, salte, salte, salte, salte, salte, no se salió. Ah, azotar el balón, azotar no, el balón, azotar no, el balón. Ahí está. ¡Ah! Un segundo. ¡Bien! ¡Sí! <risa> <risa> Venimos con el Gol de Campo, 51 yardas, a ver si Robbie Gold todavía tiene pata. Chin. No, chafió ¡Ah! Lo fallé, lo fallé, lo fallé. ¡Ay, agárrelo! Sí. Ni modo, no pude empatarlo Pero yo recibo Vamos a ver, Justin Fields miren, Ya tuvo el año pasado de aprendizaje Se fortaleció ahí un 18. poquito el equipo Pero sigue estando muy flojo los osos Esperemos que en esta temporada no nos peguen las lesiones Esperemos que no hermano Esperemos de verdad que no Porque este Ya empezamos con Kido Y la neta eso no está chido Ahí está, miren, el primer reporte según esto Aquí ganó, según ganaron los Rams Pero sabemos que no es cierto, ganaron los Bills Y los Bills van que vuelan Para el mejor equipo de la americana Dice Todavía no puedo creer lo que hizo Mac Estaríamos muy bien si no se hubiera ido Pues sí, estaríamos mejor No, no Porque estaba grande, ¿no? O sea, yo lo dije en el programa del jueves O sea, sí, Mac veía cosas Identificaba cosas como ninguno O muy pocos en la NFL en la posición de centro Pero ya el cuerpo y las piernas no le daban, en varias jugadas se quedaba atrás en los bloqueos, sobre todo cuando salían eh, con bloqueos de trampa y esto, ya se quedaba un paso atrás, entonces yo creo que sí ya, y el cuerpo pues ya no le daba, más joven pues como no, con mucho gusto, pero creo que ya no, ya no le dio al señor eh, Alex Mack, a mí me hubiera gustado que los Niners hubieran empujado por algún centro, que todavía lo pueden hacer, no, depende cómo se vaya dando la temporada. Hay espacio en el tope salarial. Estamos, me parece, en quinto lugar. En tope salarial. Entonces, este. Puede ser por ahí. Porque de toda la línea. Miren, los Gares, ya ni digo. Este, los centros. El centro, pues, no mal. Brendel, ni al caso. Y McClinchy, ya veremos. Pero fuera de eso, este. Mamastren Williams, y ahí sí me está dando como no sé qué. Francuti 911, dice. Bien. Si se pasaron en no tomar un centro, es una posición un poquitín importante. Un poquitín, mi chabón, bastantín. Yo creo que se, O sea, el centro es el coreback de la línea. Si no tenemos coreback ahí, ahí te encargo. No manchen, eh, Ahí está, ahí está la cosa. Si no puedo correr, ¿qué puedo hacer? Tercera y siete, me lleva la Silverbreak-MX. Ahí está, Danny Gray. Ah, la tiró, no puede ser. ¿Qué onda, mi Silverbreak? ¿Cómo estás? Este, ¿eres Leo Leo Murillo? Yeah. Si sí, nomás me la voy a tener que jugar ¿Están de acuerdo? Si rea, Dice. Y entonces yo Cuando también, reta, mira No, he pues da Déjame entrenar, chavo Porque este es, es, Ahorita apenas estoy agarrando otra vez el MADE. No he jugado nada Dame chance de entrenar tantito y sí, como no con mucho gusto Ahí está, me la jugué en cuarta Y es primero y diez Sí, señor, tenemos que ser agresivos Estamos perdiendo y pues no manches qué pasó, ¿no? ¿no? No estoy pudiendo correr, mi chavo, no sé tú. Dame consejos, ¿qué mando? <ríe> tú igual ya le sabes más, ahorita todo ando bien, bien oxidado. Dice, vale tú me dices. Justo hoy lo descargué, entrenando. Un saludazo. Saludazo, mi hermano. Silver Break es Leo Murillo, fue el que me ganó el año pasado en Madden. Este, ay, me van a marcar un castigo. Se ganó una plaquita bien chida de los 49ers, bueno, de fan número uno. Ya tiene. ¿Eso qué? ¿Estás de acuerdo? No, pues así menos. Ay, yo espero no hacer estos corajes el, el, el, el domingo, la neta. Yo no sé ustedes, pero yo ya, sé, yo ya ando nervioso. ¿no? Ando nervioso, sé que los osos no son acá un gran equipo, pero sí ando nervioso, la neta. Silver bajo mx dice: ¿Cómo que vas perdiendo con los birds? no me impartes. Así es, hermano, y ve tercera y 18. Ahí nomás para que te des un quemón. Oh, Puedes ir A patear, ve, ve nomás Estoy jugando basura Se ve, se ve que no había jugado ¿eh? Y ni siquiera creo que estoy en All Madden Creo que todavía estoy en All, en, en, en all, este, all Pro Creo <ríe> Ahí papá, hasta ahí Ay, Así es mi querido Leo Murillo Mi Silver Break, estoy perdiendo Estoy perdiendo horrible esto no está chido. Está ahí bien. Está aquí en el low. Bien, segunda y siete. Me estoy poniendo nervioso. Esto se está poniendo más feo de lo que yo hubiera esperado. Ano 10-28. Es Chill. Dice. Como ves a Perdi Pablo, crees que tenga patas para gallos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es que lo de Perdi, pues es. Miren, después de Nick Newlands, ya la neta no me gusta este, acelerarme para decir que, que alguien está fuerte o no. Sí, sí lo tenía y me fui en banda, que idiota. Lo tenía, ¿vieron? La leí. Ah, yo creo que Perdi con trabajo. Un par de añitos podríamos ver qué, qué tanto trae el chavo para, para poder sacar como conclusiones. Mostró cosillas en la pretemporada, pero todavía lo siento muy verde como para ya poderlo aventar al, al, al ruedo, ¿no? La neta, espérate, espérate, ya llegó el Flocky, espérate. Ching, ya, me, ya ni sé qué mandé, ya ni sé qué mandé. Todo es culpa de, de, de Flocky. Llegó Flock y me distrajo. Y los osos me están planchando. 16 a 7, señores. Y se está acabando el tercer cuarto y ya me estoy angustiando. Creo que voy a perder el primer juego de la temporada. Para los que luego dicen que nada más gano y gano y gano, vean. Espero que no se ave de mal agüero esto. Pero ya chafie. Eh. No lo puedo creer. Pero sí, yo creo que Brock, Brock Purdy, pues es, es, es... Vamos a ver. Yo, la neta, no es, que, no es que le desee lo peor. Yo espero que sí la haga no, cosas chidas, pero... da Dice, distrajo el Me distrajo el que entró corriendo y luego, si aquí mueve algo, me desconecta todo. Entonces, chafió. Ah. No sé ni... Voy a mandar una option y no sé ni cómo se manda esta cosa. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Volver. Sí. Primera corrida de Lance y Fumblea. Y nada más ganamos una yarda gracias a que Eyu que estaba ahí. Sí, ¿no? no estoy pudiendo correr, pueden creer eso. Ay, otra vez. No, y ahora Divo Samuel fumbleó. Si no se puede ganar un juego, están de acuerdo Ya fuimos chavos El debut de canal 49 En Twitch 2023 es, Ha sido un total y rotundo fracaso Bueno no me voy a rendir, la neta no Ah, ¿eso qué? Ya cuando la máquina empieza a hacer estas cosas Ya no hay manera Alex-CAP7 Dice Yo digo que lo repitas Aquí nadie dio nada Pues ahorita nos lo echamos otra vez Pues sí, no tengo broncas Nada más que pues va, ya va a sonar muy tranza Que ¿no? estoy entrenando Debería de haber entrenado antes Pero la neta, les juro por Diosito Santo Que no tengo tiempo de nada De hecho casi voy llegando Comí y ya, luego luego me conecté y todo porque no? Anduve en el centro Comprar unas cosas que necesitaba pues apenas estoy como que... Ya agarrándole la onda a esto. Oh, faltaba que se la llevara. Y si llegó... Creo que ya me alejé mucho del micro <risa> Ya me la voy a jugar Total, pues total No, oh, ya chafié Me están dando una planchada pero bonita, chavos Ay, que no vaya a pasar esto En la vida real, por favor Sí, pues sí Batiza a los Niners, no puedo creerlo Pues nada más en el NFL Shop pero Bueno, ahí en las redes sociales Luego hay carnales que, que, que ofrecen ¿no? Este, en Gold Rush o en, en Club 49ers México Hay quien vende jerseys confiables Te los traen del gabacho Y ahí puedes tú ver qué onda que la cosa es que aunque lo repita hermano como no he entrenado nada ni conozco bien el playbook no va a salir la misma pero ahorita lo volvemos a intentar aunque no suba el que gane o el siguiente pero lo voy a intentar otra vez no me puedo quedar así la neta pues miren ya estamos en modo Ingesu vamos a empezar a sacar las domingueras a ver si me sale porque ni los pantallas me están saliendo como el año pasado que era una de mis de mis, de mis armas favoritas y va vale. Logro algo y sale el, el pañuelo Ojalá sea Rudez al pasador Sí, Rudez al pasador, vaya Otras 15 yarditas Bueno, ahí vamos ahí vamos. Y rápidamente ya estamos en la yarda 46 de esos señores Vamos, vamos, jugadas en serie, jugadas en serie, jugadas en serie Touchdown, Ahí está, cómo no Touchdown, Joan Jennings Al menos, ¿no? Que no quede tan feo A esta cosa Tenía yo que haber atacado más las zonas profundas Es que luego me da como no sé qué Está touchdown de Joan Jennings Vientos He cometido errores de, de desentrenamiento, ¿no? Esa que ya tenía Fields atrás y lo dejé pasar. Yamara necesita necesitas un coordinador ofensivo, chavo y aquí vamos a apostarle al, al pararlos. No, que hagan algún pase incompleto, sino no quemar tiempos fuera. Y luego patear corto, ya está cañón esto. Pero vamos a intentarlo. A ver, vamos a. Yo me acuerdo que tenía como mis jugadas. Vamos a ver. Creo que era esta. Pues no. Me lleva. Tiempo, primer tiempo Ahí está. No llegó bien, lo paramos. Cuarta patear. Todavía podemos acercarnos más y luego jugar una patada corta, puede eh? ser. Horrible patada. Buena posición en la 33. Todavía podemos intentar algo. still a game drive Bien bien. Ah, no, es 9 yarditas. Dice. No entrené, Pablo, te vamos a tener que banquear Sí, no entrené, hermano No tengo que confesar, no entrené nada La primera vez que agarro el Madden, de veras En serio, y luego el nuevo, pues está peor Uff, casi me agarran, casi me agarran Tercera y dos ¿Dónde está? Ah, ven, ya no son las mismas jugadas del año pasado entonces... ah, Todavía no le agarro bien a este playbook. No sé qué voy a hacer. Ah, se me está acabando el tiempo. Ah, no sé qué hacer. Pass, a ver. Esa Tercera y dos. Bien. ¡Corre, corre! Bien. ¡Ay, casi, casi! Ya son mis patadas de ahogado, pero pues ni modo No, pues no Me llegó el disparo Y nadie lo detuvo Y me equivoqué, se acabó señores Qué feo es eso, qué pena me da esto <ríe> Tengo que entrenar Les prometo que me voy a quedar jugando Después de la transmisión de Twitch Vamos a echar unas, unas, unos cuantos jueguitos Que ¿no? luego estos monos vean cómo corren el balón Yo no podía porque el eje de me ataque, al igual que Shanahan, es correr el balón y no les puede correr el maldito balón toda la primera mitad. Ya se dispara hasta con el Céptico, total. ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¡Ay! ¡No puede ser! Hasta yo mismo me doy pena y me doy vergüenza. No puede ser que esté se jugando tan horrible. Tengo que entrenar, ahorita nos echamos el otro, sí hay que entrenar Bueno, 28. olvidemos que esto pasó, que fue un ma este... Juega por arriba, Pablo. Sí, lo voy a intentar, ahorita en la repetición lo voy a intentar. Este, pronóstico, señores, ¿cuáles son sus pronósticos? Alex, Silver, Anogues y, y Francuti, si todavía es por ahí. ¿Cuál es su pronóstico para el domingo? ¿Cómo creen que vamos a quedar? Esto, olvídenlo, esto no cuenta, esto es, esto es una vergüenza. Hasta Shanahan azotó el playbook. Si yo fuera el coordinador ofensivo, me despedían en este momento. Pero sí, tengo que ser más agresivo. Prometo que voy a ser más agresivo. Vamos a, vamos a jugarlo otra vez. Si nos da chance, lo jugamos otra vez. Eso pasa por no entrenar. Todo en, todo en la vida hay que prepararnos. <risa> hay que estudiar. ¿eh? ¿Qué planchada me metieron? Corrió más que 160 yardas. Me corrieron. Yo siempre corro un montón. No, no puede ser. Y perdí los balones. Bueno, ese fumble también se pasaron de lanza, ¿no? Como digo, Samuel va a fumblear una corrida, o sea. Finish game, view highlights, two stats, gozumari. Ah, no lo puedo jugar otra vez. Y ya me va a dejar el récord a 100. Ya no lo puedo jugar otra vez, a menos que me vaya a simularlo. Ni modo. Primera derrota, señores, de la temporada. A ver si ahorita me da la opción de volverlo a jugar no creo porque en el franchise mode creo que no te da chance solamente cuando lo simulas este, así como juego ni jugué los de pretemporada y tuve chance de jugarlos ahí, me podría haber puesto a entrenar chafió dice ganan mis Niners el primero tiene muchas posibilidades por estadística aquí les no sé, great old players, yes este. Ganan mis Niners. El primero tiene muchas posibilidades. Pues sí, pues yo creo que sí. Los 49 son mucho mejor equipo que. Que este. Mucho mejor equipo que los, que los osos, ¿no? La neta sí. Los, los, los 49 traen mejor equipo. La línea ofensiva sí. No es de lo mejor. Pero tampoco hay que espantarse mucho con la defensa de los osos. Este. Y pues no, no me da chance, mira. De volver a jugar este. El juego. Practice available. Practice available. News. Leave. Options. User ratings. Demand release. Ah, no. Pues creo que ya no se puede. Bueno, vamos a salirnos de aquí. Y vamos a, a simularlo para entrenar, ¿no? Digo, ya que andamos aquí. Vamos a entrenarle. Close. mi marcador así, el, el que más no estoy pronosticando yo para que puede ser el, el, el marcador este creo que San Francisco gana un 24 10 yo por ahí voy no este Stone Game es en la casa de los osos vamos a volverlo a jugar Igual este es el bueno, ¿no? Pero pues el que voy a tener que no el, el que que a tener que subir pues es el real. Y me van a mentar la Mauser todos en YouTube. A los cuales, por cierto, despido transmisión. Nos vemos el lunes. Nos vemos en la plática post pos partido. El domingo va a haber plática post partido. Este, y ahí nos vemos. Esperemos que sea para festejar, para celebrar la victoria de los Niners y no las burradas como las que yo estoy haciendo.